Vivimos un paro de labores en San Francisco de Macorís. Para mí, un paro insignificante Sí. Porque, porque las obras, aquí hay obras que si se ejecutan en el tiempo real, San Francisco de Macorís se va a transformar. Y el único gobierno, el único gobierno que le da la cara, y ustedes saben que es así, a la, a, al pueblo es este, que vienen los funcionarios y dialogan. Ahí hay un senador que coge los teléfonos, Ahí hay una gobernadora que coge el teléfono. ¿Eh? Aquí hay gente que le duele en, en, en los funcionarios del gobierno. Pero gracias a Dios no hubo un herido, no hubo nada que lamentar en cuanto a la huelga. No hubo muertos gracias a dios no hubo heridos eso sí mucha gente en la calle lanzando piedras eh, verdad con su cosa con sus eh, eh, movilizaciones que madera de goma como siempre eh, la calle obstaculizada pero yo coincido contigo Néstor, en parte porque es que la huelga anterior nosotros la hablamos aquí la huelga anterior yo dije que no tenía sentido cuando tenía un gobierno que ya había prometido eh, lo que iba a hacer o lo que o, o anunciado lo que iba a hacer aquí en san francisco y eh, con un gobierno que apenas estaba comenzando y que, te, y que tiene buena valoración todavía independientemente de los huevos y los errores que ha hecho el gobierno pero tiene buena valoración de la gente y el presidente ni se diga entonces y al final pues la huelga al final Queremos el mismo resultado que cuando. Que, que, como, como no, no. Escúchame. Es la misma cosa. Estamos lo mismo. ¡Escucha, humano! ¡Ah! Así que dicen los los Para <risas> terminar mi comentario y darle paso a mi ellos. compañero, que el cual eh, también pido que me respeten tanto a Angel Lizardo como a Camila Merejo, que son parte de este programa y son figuras públicas de este pueblo y del país. Hay que tener mucha cuenta con ellos. Eh. ¿Por qué se levantó el paro? Porque soltaron. Entonces eso no fue el motivo. ¿Cuál fue el motivo para ti? El motivo fue, según. No, no, a las 6 de la tarde se levantó porque soltaron los presos. Porque soltaron unos presos. Entonces, que habían ¿cuál agarrado? fue? ¿Cuál fue la, el motivo? No, de que las reivindicaciones. Sí, de la pero obvia, que se entonces, levantó. Eran 24 horas, se levantó. A las 6 de la tarde. Porque soltaron unos presos. Entonces, el motivo era el, los presos. Entonces debemos manejarnos y saber que. Que ya somos, estamos demasiado modernos ya para esto de, de, de huelga y cosas así. ¿Entiendes? Eh, hay muchas reivindicaciones también que hay que exigirla uh -huh. Y este es un pueblo luchador. Claro. ¿Me entiendes? Pero ya yo creo que ese llama, lo llamado a huelga tienen que... No, pero no, mira, otro mira, método. no, no, no es que no sean... Eh, no, es que, no es que eso sea antiguo lo de la huelga, porque el, el derecho a huelga es un derecho ya protesta el derecho de a protesta, protesta sí. conquistado hace de mucho esfuerzo a nivel mundial el derecho a huelga ahora que se utilice el derecho a huelga para otra cosa sí. para otros fines para sí. otro fines bueno sí se usa, eh, eh, es un problema porque la huelga en sí tiene que ir porque es, es forma de protesta de tu protesta de tipo de cosas pero la forma en cómo la hacen aquí es que hay que te el tollo y la daña, tú me entiendes, los ciudadanos aquí que salen armados a la calle y no se podía salir a la calle por un terror. El método que utilizan y es que el que nota se le pega también. Entonces lo que dice Néstor, ya en el gobierno pasado se entendía porque no resolvían, era una manera de llamar la atención, pero ya ahora sabiendo que pusimos el ejemplo de las Guaranas, que si tienen esas necesidades, pues la comunidad, la Junta de Vecinos, no sé, con la persona de allá, pues se dialoga y se hace, porque eso es lo que causa disturbios. Retrasa muchísimo, la gente tiene algún trabajo, pospone muchísimas actividades, para al fin y al cabo, que nada, absolutamente nada. Entonces, lo que causan es disturbio, daño al medio ambiente, muchísimas cosas que no tienen sentido, con solamente ahora que pueden ayudar, lo que es llamar, decir las situaciones por las que están pasando, y ya y se resuelve, porque ese es el punto de empezar a cambiar y se inicia de nosotros. Y tampoco ese método, porque hay muchísimos... Sí, por ejemplo, no funciona el diálogo. Están las pancartas, están cosas más serenas que no hacer daño a cosas que realmente son de nosotros, que son las calles, las aceras, que mejor están dañando, requieren que arreglen, que eso es lo que no entiendo. Pero mira, pero mira, el gobierno tiene su cuota de responsabilidad en esto, porque, ok, hemos eh, dado la buena valoración al gobierno por el hecho de que ha prometido y de que se está poniendo en función, o sea, escuchando a la gente de aquí, de San Francisco, eh, diciendo que se va a hacer todo eso pero tienen que cumplirle a este pueblo ya claro, no, podemos, por... no, no podemos esperar más el gobierno tiene que meterse en función con esto yo sé que hay unos procesos de claro que, que que se lleva su tiempo que la transparencia porque tampoco es construir por construir ¿eh? porque si no se construye se construye mal y volvemos a lo mismo pero el gobierno sí. tiene que acelerarse porque... y ponerse en función con este pueblo porque si no viene otra vez o, otra huelga con lo mismo, para lo mismo. Pongo, con todo y todo, la gente estaba a favor de la huelga. Yo creo que como un 98% del comercio y todo, todo, el mundo cerró. O sea, que todo el mundo estaba de acuerdo. No, con esto. no, todo el mundo no. Estaba todo el mundo no, de acuerdo, no, no, Neto, porque dar... nadie salió, nadie salió no, a la calle. No, no, no. no nadie salió no. a la calle, Neto. Todos no, todo no. Todo no. los negocios no, no, cerrados. No, no, ¿Por no, no, no, no, qué usted cierra? Un diablo de cuarentena. ¿Por qué usted cierra? Pero por qué cierra? Por el terror psicológico. Exactamente. Por el terror psicológico, la gente cierra. Porque no quiere que le hieran. O atraquen el negocio. Exactamente. Eso es el vandalismo de una vez se pone. Yo he visto vuelvo con negocio abierto aquí? Nadie estaba de no. acuerdo con eso. Un 40% de la no, población. Por lo que tienen, tienen, que llamar a la gente. Porque la, la otra vez cuando pusimos a, a llamar a la gente, hizo mucha gente no. ayer, flaco, Se hizo un sondeo ayer, flaco, ¿no se hizo un sondeo? Pero el terror psicológico, el vandalismo. Exactamente. Eh, el vandalismo. No, eso sí. U hay usted, mucho, que tenga una, usted que tenga una tienda, una tienda de tenis, tenis -en con los cristales. Un llamado a huelga. ¿Qué se le hace el que no cierra la puerta en la huelga? ¿Qué le hicieron a Yoma? Ahí anda video. Valga la, video. Va, valga la, la publicidad. Ay, eh, <risa> valga la publicidad. Pero ¿Eh? yo recuerdo que en no. No, no, sin capucho y sin nada. Yo recuerdo, la gente anda no, en vandalismo. yo recuerdo que en un paro de labores, al principal banco, a la sucursal del principal banco comercial de este país, le tiraron a tiro. Entonces, es un claro. terror ya. Tú puedes llamar a una huelga, yo puedo llamar a una huelga. Ya las la personas tienen en la mente que van a venir me van a atracar. Exactamente. Aunque Exactamente. en este movimiento huelgario no hubo atraco. No había mucho policía en la calle. No, no, no hubo atraco. ¿Eh? No, no. A, sí, pero atraco como, como se hacían antes. ¿Que no, atracan? Que van por allí atracando, no. El movimiento huelgario ese se dio bien, sin atraco y sin herido. Pero no que todo el mundo de acuerdo, porque aquí la gente está en Navidad, en pollo y puerco. Verdad. buscarse los cheles, ¿tú no pudiste salir? ¿Y no salir a cobrar, ¿eh? ¿Haya cobrado? ¿Tú entiendes? <risa> Había una fiesta el día antes. Yo tenía una botella para salir a cobrar. ¿Sí? Y... Había fiesta el día antes, no, no se pudo hacer, porque Porque la gente tiene miedo. Exactamente. Entonces, no me gusta decir que eso lo apoyó un 100% la gente porque cerraron una puerta. Usted tiene que salir a preguntar eh, casa por casa. Mucha gente de acuerdo con la huella, claro está. Hay mucha gente que le duele. Muchos sectores. Eh. Usted entiende? que suban el gas a todo el mundo. ¿Por qué no compra gas? Sí. ¿Eh? Yo puedo echar 200 gas, yo no hecho más de ahí. ¿Me entiendes? Tengo un tanque comprimido que, que es chiquito que dura dos, dos meses, ¿tú entiendes? Pero ya ese método debe cambiarse. ¿Tú entiendes? Y más cuando ya la, la, la, las autoridades han dado plazo, ya le dijeron que en enero, que en Entonces, diciembre. Mira, el gobierno tiene que tener cuidado porque, o sea, con poner muchas expectativas con, con los plazos, porque a veces... Eh, con esto, o sea, el gobierno dice, mira, en diciembre vamos a arrancar, pero ¿qué pasa? Que viene y surge un problema, ya sea que se le escapa de la mano, un, incluso por la lluvia, hasta por la lluvia se pueden retrasar los, sí. los trabajos. Entonces, el gobierno tiene que, tiene que tener cuidado ahí con la expectativa de construir la, las obras. Claro. Tenemos ahí, vamos a ver a José Mercado, que es el dirigente de, del colectivo de organizaciones populares, eh, que para declaraciones para nosotros pues, va a dar una valoración de lo que es fuerza protesta. Adelante. Este es paro. Fue una expresión del pueblo y a las autoridades que sostenían que era imposible realizar un paro ya en víspera de Navidad, que le quede bien claro entonces que el pueblo es capaz de hacer cualquier sacrificio, que de hecho lo es, para reclamar que estas autoridades irresponsables cumplan con lo que se ha acordado. Que les sirva el mensaje, que les sirva ese mensaje porque ellos habían desestimado cualquier posibilidad de que ese paro se realizara, y para eso utilizaron un paquete de bocinas, comenzando por una tal Federación de Junta de Vecinos, que han creado y que son de gente que andan de rodillas buscando preventa personales. Así lo decimos responsablemente. No le valieron su campaña, y el pueblo entonces se paralizó. Un gran esfuerzo de pueblo, un gran sacrificio en noviembre, como ellos lo dicen, lo reconocemos, pero lo que ellos creían imposible. El pueblo lo hizo realizable. Bueno, ahí estaba la declaración de José Mercado, dirigente de la zona, verdad, del colectivo de organizaciones populares. Al lado de él estaba un amigo mío y que siempre respeto y que siempre va a tener mi cariño, el señor Felipe Mena. ¿Sí? Entonces, ahí se Un saludo, Felipe Mena amigo nuestro sí sí <risa> sí y a Felipe Mena el derecho de la mascarilla que siempre está como torcida tío, ¿no, tío tuyo? no le no yo no soy yo soy lizardo Rosario no soy familia de los Rosario la, herencia, la banda. Ay, ay, ay. <risa> no diga eso que, o sea, que ya no hay sentimiento ya que no, no quiera volver ella para atrás <risa> ¿Eh? no, quiero no pero mira mira dice él que no son una ni dos marchas, mira dice él que tú que, que querían eh, sabotear el, el llamado a huelga y acusó directamente a Ramón Flores Ramón que Flores es, Federación de, de junta de vecinos de junta de vecinos atención sí. Ramón Flores lo, lo, lo, lo tacharon ustedes ahí ¿tú tienes el número de Ramón Flores para llamarlo <risa> llámalo llámalo vamos ahí, Ramón. A ver si nos contactamos ahí con Ramón eh, pero di, sí dicen que que está buscando qué fue lo que dijo Está buscando peso. Eh. Ah, asuntos personales. No, asunto, oye, la cosa. federación, seguro. La federación de juntas vecinos son todas las juntas de vecinos, ¿verdad? Sí. sí. Eh, de Mamá Tingó, compañero. Sí, también asunto. está la unión de junta de Odilín Morel. Que es ah, otra. no, la unión de juntas de Odilín. Eh, Odilín, Odilín, Odilín es la patrona. Ese. Esa es la la gente que lo llama <risa> 809-725-08-0505. el micrófono más. El, el número de, de, de, de servicio al cliente iba yo de ahora. Sí. 809-725-0505. ¿Usted estuvo de acuerdo con la huelga? A Ramón que llame. No quiere que llame. Atención Ramón, lo mencionaba aquí, llámenos. Ramón Flores, presidente de la Federación de Pelotas, ¿no es? Federación de Junta de Vecinos. La unión es Odilín. No, Odilín la patrona, la jefa. Odilín. Eso. Odilín. Señores. ya. Lo encontramos, Rojo. No le quemen una goma frente a la casa. Usted se curando con los grupos populares. La otra, ¿eh? no, no, están haciendo coquilla. señores no no lo que tienen que hacer es, es dialogar que los muchachos de, de los sí, muchachos a ver no. qué van a hacer oye <risa> Andrés Cuento amable pague la luz <risa> amable pague la luz <risa> y nos estamos viendo así estamos en vivo este programa es en vivo este programa pero <risa> no, no, no, no Oye, <risa> <ey>, oye despertó <risa> Luis ahora. Ay, ay, no, ay. No, Señores, llamen los sectores afectados a la huelga. Que le tiran muchas bombas. 809-725-0505. Mira, mira que ayer, ayer, eh, ayer lo que fue el sector San Martín. ¿Verdad? Eso fue... No, no sé si tenemos imágenes ahí de esa No, Martín, no, eso, eso es Pero eso increíble. fue, señores, ter, eh, terrible, aunque es tradicional, porque dime tú, una huelga donde, donde no hay una batalla campal en el rabo de Chivo, dime tú. Lo, lo bueno, como, dici, como dijiste ayer, Néstor, eh, como dijiste ahora, es que ayer no hubo fallecido, ¿no? o sea, no murió nadie, ni salió a herido nadie. <risa> y ayer, pues, también lo que era la, la Castillo Arriba y en los Rieles también estaba complicado el asunto. De, de, rotonda, del ¿Eh? En la rotonda, oye, oh, yeah. entonces mucho vidrio y mucha vaina. Hay. Un bobo. la gente va nervioso. Dos motoristas van a chocar, nervioso era ya porque si le tiraban a uno en la rotonda, señores. No comparando el escenario con los, con la, con los otros escenarios anteriores, se, se dio solo fue en San Martín que hubo un enfrentamiento ahí en cuanto a la huelga. Pero yo creo que no hay necesidad de huelga. No. Bueno, sí? vamos para ahí que resuelvan entonces. Bueno, sí ¿Qué, ¿Qué falta para allá, para los rieles? No, para allá falta de todo. <risa> ¿Tiene 24 horas? No, 24 horas. Sí, 24, ahí, 24, allá. 24 de la 24. Lo que queda, de la, lo que, <risa> lo que queda de la 24 <risa> Abre la cosa como es lo que queda de la 24 Bueno, eso. que tú tuviste viste cuando te tiró mami, ¿verdad? Sí, pues se les resolvió, sí. no, ah. pero que no es como antes, cuando inicié en la 24 horas que duraba así, había mucho, luego ¿Por qué tiempo? Toda que no la se va. Y de ¿Qué tiempo si tiene que no en el inversor? ¿Qué tiempo tiene eh, el inversor? déjame ver, yo se fue la otra semana, se fue una sola vez. Pues bueno, la, la otra semana que es un ver que tú estás diciendo que, que no sabes en <risa> no. si la otra semana pero la de... la, acá, eh, por ejemplo hay sectores por ejemplo los rielitos bajos necesitan eh, pavimentar sí. más la calle, sí, sí, que la se la han calle dañado, hacer ahí contener contene. los rielitos sí, son saliendo, sí, la corrida de la basura sí, mira, saliendo a saliendo a para allá la abajo exacto hay exacto. pero hay muchos barrios que están peores de ahí sí. Está Cállate, llamada, que, Ramón. ¿Es mismo luz? Estamos tratando de comunicarnos con Ramón. No no, Ramón, Ramón Flores, dirigente todo. social, político, un hombre, renojado, o, ¿eh? ¿Vale? o sea, un hombre cristiano. Es un hombre cristiano, Ramón. ¿Eh? ¿Eh? Él no tengo tu frecuencia ¿Sí? ahorita cuando él coge el teléfono. A, a es, mí me sorprende que se señale a Ramón Flores. Ramón Flores, hasta donde yo sé, no tiene ese perfil. No, no, yo no creo que Ramón Flores Pero vamos a ver... Arriba yo no tengo que decir urbanización. Y quién puso eso Y tú estás ciego, teñido. Y su urbanización lo maestro. Y abajo dice los, los rieles, rieles pero urbanización no. los rieles y los maestros dice lo Camila hiciera, no, es que tiene el mismo letrero dice no, urbanización los maestros y abajo dice los rieles hay un letrero en un palo y lo hay mismo frente a la farmacia que dice urbanización los maestros y los rieles si dijera urbanización los maestros ¿Lo que pasa? Una, pero que dice y amor dice y, y sí, no, no le digamos dos se dos llama cosas, Angel Angel no le digamos dice, okay. cuando dice y es que menciona las dos cosas ¿entiendes? Bueno. Ramón Flores, ¿cómo te sientes hermano? Te habla Néstor Flow. Dime hermano, bendiciones, firme positivo. Amén, estamos en el, en el aire, en el mejor programa del país, los Osobros. Ajá. Eh, lo estamos llamando porque aquí los dirigentes de la huelga, de, del colectivo, colectivo de organizaciones, de organizaciones populares, eh, lo han acusado a usted como de... De bocinas de gobierno. Ajá. Sí, usted, usted no, no, no puede. Ponga el 10 ahí. A la, ¿Usted no sabía eso? El canal 10 de Telenor. Claro, la mejor televisión. por esa ahora que ellos están ahí? No, no, no. Estamos dando el reportaje. Lo queremos llamar para saber su opinión. ¿Pero quiénes hablaron ahí los... José Mercado, José Mercado, el sí, José Mercado, vocero del colectivo de organizaciones populares. Que sí, lo señaló directamente a usted. lo señaló directamente a usted. Usted es el presidente de la Federación de Junta de Vecinos, no, ¿verdad? No, yo no soy el presidente. ¿Él mencionó mi nombre o mencionó la Federación? ¿Cuál la ¿Qué cruz? papel juega usted en la Federación? de? de... No, pero respóndame, él mencionó mi nombre. La Federación. La federación. No, no, le, le repito, él mencionó mi nombre. Mire, po, ponga, nosotros vamos a poner el video de nuevo para que usted escuche. Y, po y po pon el 10 a la cuadro. No sé qué raro no lo tiene puesto porque todo el mundo está con los osobrosos. No siempre, hay excepciones a las reglas. No sí, Eso... <risa> okay, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Listo. Este paro fue una expresión del pueblo y a las autoridades que sostenían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 Ahí está Hello, buenas No se escucha, man Man, no se escucha aquí Ahí está, señores yo, yo no creo que la Junta sí. de Vecinos se preste para cosas así, no creo que, porque la Junta de Vecinos ayuda mucho a los sectores, wow. tanto sea la otra parte como están divididas, no sé, pero no creo que se presten para eso.